Bien, eh, vamos a resolver eh, un ejercicio que es este que tenemos en pantalla en el que nos piden eh, trazar el plano que están formando la recta R y el punto eh, A. Fijaros que aquí existe la particularidad de que la proyección horizontal del de punto A a sub 1 coincide con la proyección vertical de R y la proyección eh, vertical del punto A coincide con la proyección horizontal de R. Eh, bueno, Esto es casualidad, es un si acaso un, bueno, un, un ejercicio un poco particular pero el método que vamos a emplear es el mismo es decir, tenemos una recta y un punto exterior a, a esa recta y eh, lo que vamos a hacer es elegir un punto en la recta R el que queramos y hacer pasar una recta por ese punto y por el punto A ya tendremos dos rectas que se cortan y por tanto formarán un plano Bien, vamos a elegir lo primero el punto que nos interese dentro de la recta R, podemos coger en este caso yo cualquier punto, vamos a eh, coger a través de esta recta perpendicular a la línea de tierra, tomaremos un punto eh, que vamos a llamar B, vamos a ponerle nombre, sería B2 evidentemente B2 es la proyección vertical tiene que estar en R2 y B1 será la proyección horizontal del punto B y estará en R1 Bien, eh, una vez que ya tenemos el punto B lo que vamos a hacer es hacer pasar una línea le voy a llamar S por A y por B, bueno pues 1, la proyección A1 Proyección B1 y 1 la proyección B2 con A2. Estas dos son las proyecciones de una recta que pasan por A y por B. Vamos a ponerle nombre, le voy a llamar la recta a la recta S. S sub 2 es la proyección vertical y S sub 1 es la proyección horizontal. Bien, acordaros que para que una recta pertenezca a un plano las trazas de la recta tienen que estar en las trazas del plano Así que las trazas de estas dos rectas de R y S que se cortan y que forman plano Esas trazas como digo me van a definir las trazas del plano Las trazas de, la traza de R, tanto la horizontal como la vertical las tenemos aquí ¿vale? Son coincidentes los do las dos, eh, las voy a marcar como v sub r, traza vertical de r y h sub r, que es la traza horizontal de r, las dos coinciden en este punto aquí. ¿Cuáles son las trazas de s? Pues la traza horizontal es aquella en la que la recta pierde toda su cota, la cota la voy a leer en la proyección vertical en s sub 2 y veo que aquí es el punto en el que pierde toda su cota, pues esta va a ser la traza horizontal de la recta S ¿vale? y lo hallo acordaros en el punto en el que S2 corta la línea de tierra bueno pues subiendo una perpendicular a la línea de tierra obtendré que este punto de S1 es la traza horizontal de la recta S, vamos a ponerle también un nombre, lo voy a llamar H sub S Vamos a llevarlo a su posición. Bien. Eh, de la misma manera necesito la traza vertical de S y la traza vertical me la, va a, la voy a hallar a través del de punto en el que la recta perdió todo su alejamiento, en concreto donde S1 corta la línea de tierra. Entonces, en este punto de aquí, trazo una perpendicular a la línea de tierra y obtendré que en este punto de aquí eh, tengo la traza vertical de la recta, bueno pues voy a llamar a ese punto v sub s y ya tengo definido tanto las trazas verticales de las dos rectas como las trazas horizontales de las dos rectas como el plano ha de contener a las dos rectas, las trazas del plano han de pasar por las trazas de la recta, ¿de acuerdo? Así que uniendo la traza vertical de R con la traza vertical de S, obtendré la traza vertical del plano, ¿vale? vamos a llamarle eh, por ejemplo V, vamos a abrir aquí V, por ejemplo. Bien. Y uniendo la traza horizontal de la recta R con la traza horizontal de la recta S, que aquí me resulta bast coincide bastante, obtendré la traza, la traza horizontal del plano. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es unir HS con HR sería esa línea de ahí ¿vale? y esta línea de ahí sería la traza horizontal del plano h bien vale eh, espero poder haberos ayudado cualquier duda me, me comentáis vale gracias